Hola a todos, en esta nueva actualización de IMT Lazarus, la 1.5220112, os traemos unas cuantas mejoras internas de optimización y seguridad y una funcionalidad nueva que os voy a contar ahora mismo. Ahora vamos a poder blindar categorías de los filtros de navegación dentro de IMT Lazarus. Para ello vamos al menú de configuración general, y en la opción de categorías protegidas vamos a poder marcar todas las opciones que queramos que estén blindadas al crear un filtro personal. De esta forma los usuarios supervisores no van a poder desmarcar todas las categorías que tengamos como blindadas a la hora de crear su filtro personal, proveyendo de una capa extra de seguridad en los filtros de navegación de IMT Lazarus. De esta forma cuando creemos un filtro personal como supervisores Aparte de seleccionar si lo queremos crear vacío con las recomendaciones de IMT Lazarus o con la configuración de recomendación del centro, vamos a encontrarnos con estas categorías blindadas, si así lo hemos marcado desde la parte de administración. De esta forma, al acceder al filtro personal, veréis que las categorías que han sido blindadas tienen un pequeño escudo al lado de ellas, para que, aunque intente desmarcarlas y darle al botón de guardar, no pueda desmarcarlas, siempre van a estar activadas por defecto. Si queréis conocer todas las actualizaciones y mejoras de esta versión y las anteriores, podéis encontrarlas en la parte de soporte, changelog. Y si quieres saber más sobre IMT Lazarus, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.